Bueno chicos, aquí estamos con el último vídeo de esta la semántica, ¿vale? Vamos a por el último, la última cosa que nos pueden pedir con tabla semántica, que es que demostrar que una forma sea válida, ¿vale? Una fórmula, perdón, una forma, una fórmula sea válida. Eh, vamos a poner el mismo ejemplo que el anterior, porque esta vez vamos a buscar una cosa distinta, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre demostrar que es válida y satisfacible. Como veis no vez más, aquí no hay ninguna ningún entonces, ninguna conclusión, por tanto no un razonamiento. Por lo tanto, en este caso solo tenemos un nivel, al principio, del árbol. Eh, ¿Qué demostramos en este caso? Bueno, antes, como cuando hacíamos razonamiento y demostrábamos si eran válidos, o si eran correctos, mejor dicho, teníamos que negar la conclusión. En este caso, cuando demostramos si es válida, lo que vamos a hacer es negar toda la fórmula. <coughs> Perdón. Toda la fórmula ¿Vale? P y no P. Perdón. Voy a copiar la normal. Y ahora entonces es ¿eh? cuando... La negamos, ¿vale? Importante los paréntesis para no hacerlo el lío. Entonces, ¿qué buscamos cuando hacemos esto? Recordad, la hemos negado, ¿vale? Veis aquí que es normal, y aquí la hemos negado, y lo que buscamos es que todas las ramas, que nos aparezcan al final, entren como una cruz. Como veis es lógico, buscamos, negamos el razonamiento, y vemos que el razonamiento contrario no es satisfacible. Por tanto, el razonamiento nuestro es válido. Si lo contrario no se puede hacer, es que lo nuestro sí. Entonces... Una vez dicho esto, vamos a aplicar nuestro método. Como siempre, buscamos alfa fórmula, beta, eh, perdón, alfa fórmula primero, pero con cuidado de la prioridad. Como veis aquí, la prioridad es el no que afecta a este entonces. El entonces una beta fórmula, por tanto, el no entonces es una alfa fórmula. Entonces, lo primero es una alfa fórmula. Entonces, nuestra alfa fórmula, recordamos hasta ahora no hemos visto ninguna alfa fórmula. Vamos a ver cómo se aplica. Ya habéis he dicho que es lo mismo en la hoja anchura en profundidad. Lo que hacemos es que ponemos las dos, el A1 y el AB, eh, perdón, el A1 y el A2, lo ponemos en vez de a los lados, arriba y abajo. ¿Cuánto sería el no entonces es lo primero y no lo segundo. Por tanto es lo primero, P y no P y no lo segundo. No R. Entonces siempre que buscamos alza fórmula y beta fórmula, buscamos a ver si hemos cerrado o.. O dejada o dejada, o hemos dejado abierta alguna rama. Entonces vemos que no está uno y su contrario, y todavía quedan fórmulas que extender. Por lo tanto, vamos a seguir. Tanto, vamos a buscar alfa fórmula. Entonces, tenemos suerte, tenemos otra alfa fórmula. Por lo tanto, vamos a por ella. Segunda alfa fórmula. Hoy la cosa va de alfa fórmula en este ejemplo. Entonces, una vez más, en cada hoja, tan solo hay una, ¿vale? vamos hacia abajo y extendemos es la i, por lo tanto es la alfa fórmula master. aquí no hay más que poner lo primero y lo segundo. y cuando vamos al paso de véximos cerrado a partir de una rama, nos fijamos que tenemos una y su contraria. por lo tanto ya esa rama está cerrada. como era la única vía, bueno pues la única rama que tenemos está cerrada. por lo tanto nuestra fórmula es válida. y si os pregunto el profesor, ¿por qué? porque hemos negado la fórmula, hemos cogido la fórmula contraria y hemos visto que no es satisfacible, que no hay ninguna forma de que tú hagas verdadera esta fórmula. Por lo tanto, la original es la que sí se puede hacer válida. Por ser el contrario. Espero que más o menos la hayáis entendido. Como veis es muy fácil, este ejemplo es muy sencillito, pero bueno, aunque hubiera tenido un poquito más de rama, como veis eh, tenéis que tener claro en cada caso que buscamos. Cuando demostramos que un razonamiento es correcto, ponemos las eh, precondiciones o las preposiciones y negamos la conclusión. Y aplicamos y buscamos que todas las ramas estén cerradas como esta Si están todas cerradas el razonamiento es correcto Si no, si alguna se nos queda abierta es que no es correcta Cuando demostramos si es satisfacible Ponemos la fórmula tal cual Aplicamos nuestro método y buscamos algún circulito, alguna rama abierta Entonces nuestra fórmula es satisfacible Si no, si no encontramos ningún circulito Es decir, una rama abierta sin circulito o la X Pues entonces no es satisfacible y eh, por último, si, como en este caso, si demostramos que la fórmula es válida, recordad, importante, antes la negamos, vale, buscamos lo contrario, y buscamos que todas tengan una cruz en sus ramas, es decir, todas las ramas estén cerradas. Entonces en ese caso será válida, si no, no va a ser. Como veis, es muy sencillo, nos pueden preguntar tres tipos de ejercicios y como veis siempre, aunque antes hagamos algo, después siempre es lo mismo. Espero que lo hayan entendido, ya sabéis, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar, y estamos para responderos lo que queráis. Si os ha gustado, dadle a me gusta, y nos vemos en los siguientes vídeos.